Desde estas comunidades se produce más del 30% del arroz que se comercializa en el país. El punto es apto de conexión entre las provincias Duarte y Samana. A pesar del gran aporte a la economía del país, cuentan los productores que existen limitaciones. Su preocupación aumenta, pues por más de 10 años han exigido la construcción del puente Bebedero, espacio que utilizan para el traslado de la cosecha. Hemos tenido. Eh, grandes avances, pero siempre falta algo y la necesidad más seria eh, que nosotros podemos tener es el puente, debido a que no se nos dificulta el paso de los productos que logramos cosechar, llámese arroz, eh, coco, plátano, todos esos productos que los cosechamos en esa localidad, pues tenemos la dificultad de llevarlo a los mercados. Si el gobierno hace esa obra, nosotros somos beneficiados porque no tenemos en verdad eso no es puente para cruzar, Mira el puentecito que hay, ahí cada rato eso se daña. Ahí. De este lado nosotros necesitamos esa obra para que haya prioridad, porque mire cuántas tareas de arroz se siembran aquí, cientos de miles de tareas de este lado, del canal para acá. Hace algunos meses nuevamente se hizo la promesa de la reconstrucción de esta vía que cuando llueve y se registran inundaciones del río Yuna atenta contra la productividad de la zona. Muchos años lo estamos deseando y, y esperamos que la mano amiga del gobierno central pueda llegar a los productores de arroz que nos hace muy imposible muy sacar los frutos cuando está, está maduro por el tiempo de agua. Cuando ya el cultivo está el arroz, o el coco o plátano, tienen que tirarlo ahí a esa plaza y entonces pagar 90 pesos para cruzarlo a aquel lado, que ese, eso que eso lleva el productor, lo poco, que, lo poco que se gana, tiene que dárselo a otro para, para saldar deuda. La importancia de este puente radica en la cantidad de comunidades que convergen entre ellas Palmar Nuevo, La Jagua, Rincón Bebedero, entre otras comunidades que producen no solamente arroz, sino que su día a día depende de la siembra de otros productos como medio de sustento. Por más de cinco décadas han reclamado la construcción de este puente para poder transportar la producción de esta zona, no solamente arroz, sino de otros rubros como coco, eh, ganado, víveres. Para nosotros sería una bendición eh, nosotros poder obtener lo que se llama este puente, eh, traería lo que se llama el progreso, a nuestra localidad es un puente muy antiguo que todavía se le está dando uso, pero ese no tiene la capacidad de transportar el arroz. Mucho arroz de aquí se cruza en botes y se cruza en unos, en unos puentes peatonales que han construido lo, las comunidades, eh, en motores, a la cabeza. Tras el nuevo anuncio del gobierno, los productores mantienen la esperanza de construcción del puente de Bebedero, paso importante que comunica con otras demarcaciones con que comercializan el cereal en el plano local.